Puerto Viejo está inmersa en historia, cultura, naturaleza y arte. Cada esquina conserva la tradición de la ciudad, que porta con orgullo el título de la capital Maná y que hoy abre sus puertas a un nuevo turismo. ¿Sí, ¿Aguacate? Su parque Las Vegas, rodeado de humedales y aves migratorias, es el pulmón de la urbe, además de un punto de encuentro clásico para habitantes y extranjeros. Junto al parque, el mural de las estrellas exhibe retratos de los artistas que hicieron vibrar a la ciudad en sus noches de verbena. Caminando por la Plaza Central hay detalles que cuentan historias. Para descubrirlas basta con sentarse a conversar con los locales. Quienes gusten indagar más, tienen el archivo histórico, donde reposa la memoria ancestral de nuestra costa. Cerca, sus majestuosas casas patrimoniales, muy bien conservadas. Finalmente, para deleitarse día y noche, tenemos su escena gastronómica, compuesta por los clásicos de la comida portovejense o, para quienes prefieran, una deliciosa fusión con amplia variedad internacional. Sin duda, regresaremos pronto a Puerto Viejo.